Onsamaú, Amerílica, Onsamaú, América! Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, Ese, ritmo que yo canto, ese ritmo canto, león. baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, Un pasito por adelante, un pasito por acá, mueve, mueve la cintura, y ese ritmo no vendrá, un pasito por adelante, un pasito por acá, mueve, mueve la cintura.